Nosotros. El tercero en hablar será uh, José Luis Marín. José Luis Marín, que está allí, <ríe> es uh, uno de los veteranos, uh, ya no a nivel español, sino incluso a nivel europeo, uh, de reutilización de, de datos uh, para, para, para, para hacer negocio. De hecho, durante muchos años fue el infomediario español. <ríe> uh, con lo que, eh, bueno, uh, es todo un placer tenerte aquí. Una vez más, José Luis. Pues eh, muchas gracias, Marc. Yo estoy encantado de, de volver a compartir pues, mesa, con, y mesa y público con, con tantos amigos, ¿no? con los que bueno, pues, eh, veo tantas caras conocidas en el público, que, que es casi esto pues, como una conversación de café, ¿no? de, de barra de bar, ¿no? lo cual pues yo creo que ayuda mucho a a trabajar sobre algunos de los argumentos que, que pretendo un poquito dejar en, en mi presentación de hoy, ¿no? y que es uno de los valores que tenemos, además, yo creo, dentro de la comunidad Open Data española en particular. No sé si podéis pasar mi presentación, por favor. Eso es. Muchas gracias. Eh, bueno, como sabéis, eh, yo trabajo en una empresa que tiene una iniciativa que se llama euroalert.net, que lo que pretende pues, es agregar eh, los datos de la contratación pública de toda la Unión Europea, para después prestar servicios a empresas pues, basados en eh, ese inmenso dataset que estamos, que estamos construyendo. Entonces, pues bueno, somos un caso de estudio pues bastante curioso, ¿no? porque estamos un poquito ...encontrándonos o trabajando pues un poquito con todos los problemas... ...relacionados con los datos, desde los tecnológicos hasta los culturales... ...hasta los legales, eh, un poquito pasamos por todo... además el, el problema extra que le supone, supone trabajar a nivel de Unión Europea... ¿no? ...a nivel de distintos países, pues encima todo esto cambia... Eh, ...pero bueno, no, no quiero hablaros de, de Euroalert hoy, eh, el objetivo... Es un poquito trasladar alguna de las experiencias que, que hemos adquirido en estos años para intentar proponer alguna alguna solución para intentar generar esa riqueza, ¿no? que, bueno, que parece que se está poniendo en cuestión de una forma pues bastante flagrante, que ya empieza a sonar casi a excusa para no hacer nada más, ¿no? Dice, uno se está generando riqueza, ¿para qué vamos a hacer para qué vamos a hacer nada, ¿no? Es un argumento pues bueno bastante es de profecía autocumplida, ¿no? Yo creo creo yo más que más que otra cosa. Eh, vamos a ver. No sé cómo. Sí. Ahora, vale. Eh, para responder a la pregunta de cómo se genera riqueza con datos abiertos, pues bueno, no hay que pensar en datos abiertos, hay que pensar pues, con mentalidad emprendedora en cualquier tipo de sector. O sea, cualquier, mente, cualquier generación de riqueza pasa por hacer cosas que la sociedad necesita. Mm, me da igual que sean muebles o me da igual que sean. Eh, que sean, servicios a, que sean servicios a los hogares o que sean pues, eh, trabajar con datos. O sea, tenemos que hacer cosas que, se, que la sociedad necesite y que antes no eran posibles eh, sin tener esos datos disponibles. Los datos no son nada más que infraestructura para generar esos servicios, bien sea para mejorar eh, industrias tradicionales, como se ha hablado en, en algunos ejemplos, o bien para generar, eh, para generar cosas nuevas. ¿no? En nuestro caso trabajamos con datos de contratación pública, eh, que son públicos por definición, de siempre. Lo que pasa es que, pues bueno, pues no es lo mismo leerte los boletines oficiales en papel de todas las autoridades contratantes de la Unión Europea a poder proponer algo pues basado en la automatización de la gestión de esos datos. El enfoque de los servicios cambia, o sea, no es nada, abre nuevas posibilidades. Pero la base en cualquier sector en el que penséis no es otra que hacer cosas que las que se que hacer cosas que se necesiten. ¿Cuál es el problema bajo mi punto de vista? Pues básicamente que no hay datos, o sea, es una cosa mmm, bueno, que se ha dicho de forma velada, Alberto lo ha dicho un poco, eh, David en su momento enfurecido pues también ha, ha, ha apuntado por ahí, pero es que el problema, el problema es muy básico, me parece de perogrullo, pero es que francamente es muy difícil generar riqueza basada en datos sin datos, entonces pues eh, casi en lo que más se parece ahora mismo el escenario de los datos ...al petróleo prometido ¿no? por, por la Comisión Europea... ...en el que es algo sucio y difícil de extraer... ...pero más allá de eso... Eh, ...francamente es, es muy difícil no pensar en, en, en otra cosa. ¿no? Eh, y bueno, pues eh, como toda evidencia... ...hay que soportarla en datos... ...o es recomendable, es recomendable hacerlo... ...pues aquí traigo la actualización de mi ya... Eh, ...famosa transparencia ¿no? acerca de los datos que nosotros utilizamos de los portales Open Data que existen en España. Y bueno, como ya llevo un tiempo mostrando esta transparencia, pues ya tenemos un recorrido pues, de dos años en el que bueno, pues podemos ver una evolución en la cual casi lo mejor que podemos decir es que no ha desaparecido ninguna de las que nosotros utilizamos, pero francamente la fotografía pues, es de... ...de inmovilismo, pues, prácticamente es de parón, no ha habido una evolución notable, al menos en el, en el área en el que nosotros trabajamos... Eh, en, los últimos, ...en los últimos dos años, lo cual pues, bueno, hace bastante complicado pues, que in las iniciativas evolucionen o que surjan nuevas iniciativas. Entiendo que, bueno, que es un ejemplo concreto de un tipo de datos concreto y que no tiene por qué reflejar, eh, no tiene por qué reflejar el conjunto ¿no? de... Del, del escenario de los datos abiertos, pero mucho me temo que no hay no hay una no, no, hay, no hay una gran diferencia ¿no? en, en, en, en otros sectores. ¿Qué podemos qué podemos hacer para que cambie este escenario y para poder progresar un poco? En, en mi opinión. Lo que está surgiendo en, en muchos casos, la iniciativa de BBVA, de BBVA que acaba de comentar Juan, pues yo creo que va un poco en esa línea. El trabajo que se está haciendo en, en sitios como Zaragoza o en Gijón va, pues, va también por ahí y va pues, hacia la creación de ecosistemas de carácter más local pues que ayuden a, a, la, generación, a la generación de valor. No podemos esperar que surjan grandes iniciativas mundiales de este tipo de... De este, tipo de, ...de este tipo de ecosistemas, pero sí, yo creo que podemos esperar... Pues, ...que surjan nuevas iniciativas que aporten al menos, que, que dinamicen un poco... Eh, ...la economía local. Para dar pasos más allá, pues bueno, luego en el debate... ...seguramente entraremos en, en temas de ese tipo. Eh, yo creo que es tan sencillo como que se publiquen datos... ...con unas mínimas, pero muy mínimas condiciones de, de calidad y de continuidad. Eh, solo con eso yo creo que es más que suficiente para que se generen, eh, para que se generen nuevas, nuevos, nuevos negocios. El problema es que esto lo llevamos diciendo ya, yo al menos, más de cuatro años. Y, francamente, pues, eh, bueno, pues el, el cambio es eh, poco perceptible, ¿no? por decirlo de... De una, manera, ...de una manera suave. Pero bueno, estamos en... estamos en ...hay que pensarlo de forma positiva... ...y hay que pensar que uno de los valores... ...yo creo que son muy importantes que tenemos en este tipo... ...y que se reflejan en este tipo de encuentros todos los años... ...es que en España existe una comunidad open data... ...de gente muy valiosa... ...que es referencia a nivel europeo en muchos casos... ...y a nivel mundial... ...y que tiene capacidad de tracción para generar estos ecosistemas... Trabajemos con esa gente y apalanquémonos en su, en su capacidad para generar nuevas iniciativas con datos. Gracias, José Luis. Eh, me quedo con lo que comentabas antes, de, que en el fondo es lo que decía, ¿no? del Open Data como commodity, que hay que pensar eh, en hacer cosas que tengan valor, que sean que, que se necesiten en cuando alguien decide hacer una startup o, o hacer un negocio o un servicio. Si después, para hacer aquello, necesita Open Data, pues genial. Pero si no necesita Open Data, pues no lo necesite, es igual. Vale, Pero no, no hay que partir de Open Data para hacer un negocio no, hay que hacer un negocio partiendo de una necesidad y si se necesita o no Open Data es otro tema aparte coincido plenamente que hay que abrir más datos aún. Claro. el último en hablar es Chus García que está a mi, a mi izquierda al fondo eh, Chus García eh, viene de la fundación CETIC otro de los eh, players más importantes a nivel español y de hecho a nivel internacional acerca de la apertura de datos con lo cual es eh, imprescindible que haya alguien aquí en, en el encuentro a puerta de la Fundación CETIC. Precisamente eh, hablará, eh, entre otras cosas, de, de, de lo que comentaba ahora también eh, José Luis de la, de, de, del, del caso de Gijón. Chus. Hola, muy buenos días. Eh, lo primero todo agradecer que, que hayáis querido contar con CETIC para contar la, la experiencia. Eh, creo que esto avanza así. Ah, fantástico. Eh, la verdad es que ya es malo ser el último de una mesa, pero si encima eres el último de la mañana, es decir, es difícil que puedas contar algo que alguien no haya dicho ya y lo haya dicho bien, ¿no? Entonces voy a intentar contar aquello que no se ha dicho y probablemente mal, ¿vale? Ya que todo el mundo lo hizo bien, me toca a mí ese, esa parte. Echando la vista atrás con el tema de, del Open Data, hace ya unos cuantos años, en el que mucha de la gente que está aquí eh, venimos viendo esto, yo creo que he pasado por todos y cada uno de los estadios que aparecen ahí, ni de los puntos de vista optimista, pesimista, incluso nihilista, con la negación del todo y del ser, ¿no? Eh, pero, sin embargo, creo que hoy es un día para, para intentar, no sé si estar en la parte realista o en la parte optimista, pero sí al menos intentar ver esto eh, en perspectiva. Para mí, es cierto que viendo esto con el paso de los años, creo que no hemos logrado ese eh, gran filón que se, que se prometía en cuanto al tema de, del valor económico de los datos. Pero ya lo dijo alguien, yo no me resisto a que eso no ocurra. Es decir, es importante porque otros países lo están haciendo y ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Vale. Creo que es el objetivo que, tenemos, el objetivo que tenemos de vida. Yo quería traeros una experiencia porque en CETIC hemos trabajado mucho en la parte de publicación, ayudando a que se publiquen datos, a veces mejor, a veces peor, en esos portales que muchos de ellos han servido para poco y otros espero que hayan servido para algo. Pero es verdad que bueno, eh, en el momento en que un portal se transforma en un fin y no un medio, eh, tenemos un problema. ¿vale? Y es verdad que hay muchos portales que se han transformado en un, en un medio y no en un fin. Pero eh, quería traeros una experiencia porque... Este año pasado hemos trabajado dando un pequeño giro con respecto a lo que hacíamos otras veces y hemos intentado ver cuáles son las necesidades que puede tener quien se, afro quien se enfrenta a querer utilizar y reutilizar datos. Y eh, hemos hecho un proyecto en Gijón que se llama el Open Data Lab, que duró un año, y en el que básicamente se querían hacer tres cosas. Bueno, lógicamente, seguir exponiendo mejores Datos, eso se ha dicho por activa y por pasiva y es importantísimo, es decir, tener mejores datos y de más calidad. Hacen falta cantidad de datos y de calidad. Ya no me meto en que sean link data o no link data, pero sí que tengan un modelo de datos por detrás que alguien pueda agarrar y utilizar. ¿no? Eh, en ese proceso de mejora pues se pasaron de 40 a 424 conjuntos de datos. Ese es un esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento ímprobo y en el que eh, creo que ha sido un trabajo grandioso por su parte. No voy a discutir si 400 son muchos o pocos, es decir, el peso es como el peso de las nubes. ¿Cuánto pesa el Open Data? Pues no lo sé. Pero es más fácil a lo mejor encontrar valor entre 400 que entre 4. Eso a lo mejor podría ser la, el detalle, ¿no? Y no solamente mejorar la cantidad, sino también mejorar la calidad. Algo que es importantísimo e intentar que nuestro Open Data sea lo más automatizado y lo más desatendido posible. Siempre que tenemos una persona que tiene que hacer algo para que un conjunto de datos eh, ...se actualice, hay un problema, o un potencial problema. No hay cosa peor que un conjunto de datos que se queda ahí sin actualizar meses. Porque eso, quien lo tiene que reutilizar, da una idea fatal. Es decir, no genera seguridad y quien tiene un negocio por delante... ...si tiene que tener, es algo, si tiene que tener algo es seguridad. Aparte de eso, hemos tenido que seguir promocionando... ...tanto interna como externamente eh, el Open Data... ...porque era necesario y porque sigue siendo en las organizaciones algo vital... ...si no, eh, la curva de, de, de publicación empieza a bajar y se estabiliza a veces en cero... ...a veces en poco, ¿Vale? Entonces es importante eh, trabajar esta parte de promoción y de diálogo. Y por último, y ya lo que es el propio Open Data Lab, que se concibió como un espacio... ...que estaba en CETIC, en el que a seis proyectos se les daba un mentoring por una parte técnico pero por otra parte muy importante de negocio, es decir, el Centro Municipal de Empresas de Gijón les ayudaba en su modelo de negocio, les ayudaba en su búsqueda de financiación, algo que es vital desde el punto de vista de quien quiere emprender con datos. ¿no? Eh, fueron seis proyectos, Se hicieron dos series, una primera serie de tres proyectos, una segunda serie de tres proyectos, que duró tres meses. Y yo sé que tres meses suena muy poco, pero nuestra hipótesis era, si tú tienes un proyecto y crees en él, en tres meses somos capaces de saber si ese proyecto es viable o no. Es decir, puede ir al aire, como dicen los pilotos o no. Fue poco tiempo, ya lo sabíamos de principio, pero queríamos que los proyectos fueran, es decir, se llama acelerador, y era un acelerador por algo. Queríamos acelerar, acelerar los proyectos y generar un spin... Eh, ...para que funcionasen rápido. ¿Cuál era el activador para ver qué proyectos entraban en el Open Data Lab? Dos hackatones, hicimos dos, un, dos hackatones en un año, también les digo que es mucho, muchos hackatones para un año... ...además en un territorio como Asturias, que tiene un millón de habitantes, pero eh, digamos que conseguimos el objetivo... ...conseguimos que, eh, tener los, los seis proyectos y además eh, implicando no solamente a programadores, que era algo que ya estaba, era dado, sino también a personas que... ...sin tener conocimientos de programación tuvieran ideas... ...queríamos que la gente que tuviera algo que decir en la ciudad... ...pudiera participar. Así que teníamos generadores de ideas, programadores... ...y diseñadores, algo básico y muy importante... ...desde el punto de vista de quien quiere un proyecto... ...que sea eh, atractivo y que se pueda vender. Como no quiero que me reña el señor Garriga, acabo. Solo son ideas. Si queremos que esto vaya al aire, como dicen los aviones... ...tiene que haber un compromiso... E impulso real por parte de las administraciones. Si a la otra parte, es decir, la parte de empresa no ve seguridad, nadie se va a meter en un negocio porque se está jugando su, sus cuartos. ¿no? Más y mejores datos, se ha dicho por activa y por pasiva. Y además ajustados a la demanda, sigamos en esa conversación que comentaba Antonio antes, sigamos en ese diálogo para saber qué es lo que sé. Mejor sacar lo que te piden que no algo que a mí se me ocurre eh, en un día que, que pasa por allí. ¿no? Explorar nuevos modelos de, de negocio. Eh, broker de datos, curado de datos, es decir, hagamos avanzar la cultura del dato, que yo creo que es lo que necesitamos en España para que esto termine de explotar, que es lo que queremos todos. Utilicemos el dato como nexo, como pegamento de las Smart Cities. Las Smart Cities son inteligentes en la medida que utilizan bien sus datos. Y hay muchos datos en las Smart Cities. Tenemos ahí un campo para arar kilómetros y kilómetros. Y bueno, la verticalización del Open Data o la sectorización, hoy hay un caso concreto que es el tema de turismo esta tarde. Es importante, pero hay muchos más sectores en los que poder trabajar en los temas documentales, en los temas medioambientales, en los temas energéticos, etcétera, etcétera, en los temas de transparencia, etcétera. Vale. Listo. Debatimos. Gracias, Chus. Eh, para ser el último, eh, no está mal, eh, me he apuntado un montón de cosas, con lo cual... Eh... Lo importante, o, o varias cosas, pero una para mí muy importante, que es el compromiso que tienen que tener las administraciones públicas cuando abren los datos. Hay que tener en cuenta que una empresa cuando decide hacer un servicio que, que, que tire de datos abiertos, que con todo respeto, que chupe de, los, de, de esos datos abiertos, eh, es necesario, eh, o sea, hará una inversión. Y no le puedes decir que haga una inversión y al cabo de tres meses que estos datos no te los actualizo, o lo cierro o, o cambio el formato. Si es para ir a mejor, pues aún, pero si es para ir a peor, pues no. Con lo cual tiene que haber un compromiso. Bueno, eh, dicho esto, nos quedan más o menos un cuarto de hora, creo, eh, para el debate. Eh, si alguien tiene preguntas es el momento, si no, yo tengo muchas. Eh, Por ahí... Por favor, si, si no es genérica para toda la mesa, indicad a, a, a, qué, a, a qué ponente dirigís la pregunta, o, o cuál es. Eh, no te oigo. Es la última mesa, se han acabado las pilas ya. Un segundo, ¿eh? voy a repetirla para que, entre otras cosas, para la gente del streaming. Eh, comentabas otras iniciativas de apertura de datos privados, no solo del BVA, que podrían ser de, del sector, eh, que decías, agua, gas o servicios. Telefonía móvil, Telefonía móvil etcétera. Sí, eh, bueno, hay múltiples iniciativas. Por citar alguna, yo creo que Telefónica tiene una línea de trabajo muy similar, eh, su fuente de datos es muy útil para, para otros propósitos complementarios a la nuestra eh, Agbar, Agbar también tiene una, una iniciativa de tratamiento de datos y de apertura que entiendo que bueno, darán a conocer próximamente, el día 21 en el centro de innovación tiene lugar otro, otro evento y hay un representante de Agbar, Fernando Rayón y quizá puede desarrollar más el tema evidentemente sí, hay, hay bastantes empresas privadas con voluntad, al menos con voluntad, de abrir sus datos. Porque es evidente que si el tratamiento de datos genera un beneficio interno, ese beneficio también puede proyectarse al exterior y, y acabará retornando de algún modo a la empresa que abra sus datos. Es la filosofía que ha gobernado la iniciativa de BBVA y, y creo que está siendo contagiosa. Gracias. Uh, más preguntas. Ahí. Fea, es <laughs> igual, es igual. Pues, un segundo, un segundo, que lo repito para el streaming porque me están diciendo aquí que si no, en el streaming no, no te oyen. Estás preguntando acerca de José Luis, cómo ha lidiado con esas administraciones que están ahí a caballo, ¿no? Eh, bueno, en el limbo es un poco así, pero bueno... Vale, eh, como son las diputaciones o otras entidades, digamos, eh, que no son ni las administraciones locales ni las regionales, ni, ni, ni, y evidentemente ni las nacionales. empresas públicas. O empresas públicas, vale, ok. Eh, nada, gracias, gracias por la pregunta. Tiene una respuesta muy fácil, muy fácil, muy fácil. Que es eh, exactamente igual que con las entidades locales y con las regionales, porque la ley no las obliga tampoco. No te olvides que la ley solo. ...obliga, si se puede llamar obligar a lo que dice la ley en este momento... A, las, ...a la Administración General del Estado. Entonces, la única forma de enfrentarte a las entidades locales... ...y a las regionales, y a las diputaciones en este caso... ...es pidiéndoselo, hablando con ellos. Eh, bueno, o, o pidiéndoselo amablemente e intentando convencerles... En, en, un, ...en un primer momento. Pero exactamente igual que al resto de administraciones... ...porque ninguna está obligada en realidad... La máxima obligación es la que existe para la Administración General del Estado y es una obligación light, por llamarla de alguna manera. Sí, parece que sí. Muy buenas. Eh, mi pregunta va dirigida a Juan Murillo. Quisiera Desconozco si, más allá de lo que es el propio evento... ...de BBVA y Nova Challenge, si va a haber después por parte del BBVA... ...un verdadero compromiso en todo lo que es los datos que se ha puesto a disposición... De, la de, ...de lo que es este concurso, contar con esos datos a disposición... ...con una frecuencia de actualización, a fin de que, de la misma forma que... ...para poder hablar de un verdadero caso de apertura de datos por parte de... ...empresas privadas, les exigiría como potencial reutilizador... ...lo mismo que las públicas, pues un compromiso de constante de publicación, sin coste, etcétera, etcétera. Bueno, eh, el compromiso es firme, el compromiso existe, entonces los datos se van a abrir y, y van a permanecer abiertos, eso es así, que eh, sin coste no será. Sin coste no será porque bueno, eh, las administraciones públicas se financian bien impuestos, nosotros tenemos que demostrar también internamente la sostenibilidad de nuestra iniciativa de trabajo y, y, y si no es así, pues bueno, será una pena, pero ese flujo se interrumpirá. Entonces, eh, bueno, está por ver, está por validar y por eso eh, confiaba en poder venir a contar dentro de un par de años que eh, nuestro modelo de datos abiertos ha sido un éxito porque ha sido sostenible económicamente, porque ha podido al menos cubrir los grandes gastos en los que se incurre cuando se habla de una arquitectura de Open Data en la nube, un servicio recurrente con un mantenimiento, eh, bueno, todo el mundo puede llegar a alcanzar, a comprender las barreras que esto supone. ...técnicas económicas, etcétera... ...pero sí, el compromiso de apertura de datos es firme. Sí, parece que he tenido suerte. Vamos a ver, es que yo... llevo muchos años viniendo a estas jornadas de Aporta... ...y, y veo... ...sigo viendo los mismos desenfoques. Eh, si cuando el Estado hace una infraestructura física... ...una carretera a nadie se nos ocurre exigirle un compromiso de que el trazado de esa carretera va a ser el mismo durante los próximos 100 años, ¿de verdad creéis que es planteable condicionar el interés público exigiéndole que no puede tomar decisiones para alterar esos formatos o esos contenidos si el interés público lo exige? Segunda idea, si yo hago esa infraestructura física, administración pública, y tengo un bache, y se produce un accidente, el, la, la autoridad pública va a responder de los daños producidos a terceros por esa infraestructura. ¿Qué pasa con la responsabilidad? ¿Por qué no hablamos de esas cosas? ¿Por qué no tranquilizamos a los gestores públicos hablando de lo que realmente les preocupa? que es esto? Es que me parece que hacemos aproximaciones al sector público pensando que, eh, que no pasa nada, chico. Que, que, que tú tienes unos datos, ábrelos ahí. ¿No? Hay responsabilidades públicas asociadas a esas decisiones. Y deberemos, deberíamos ayudar a las administraciones públicas a tomar esas decisiones. Pero no exigirles, porque sí, que me hagas una carretera como a mí me gusta y además te comprometas a no mover el trazado en los próximos 200 años y así pondré una gasolinera y un restaurante. Y si no, no lo pongo. Me alegro me alegro que hagas esta, esta consideración. Estoy solo en la mitad de acuerdo. Es verdad que no se le puede exigir y, además, de hecho, lo que se le debe exigir es que lo vaya evolucionando conforme a los estándares técnicos. Ahí estoy totalmente de acuerdo y no creo que sea el problema de cara a la reutilización. Lo que En lo que no estoy del todo de acuerdo es en la parte de la exigencia de, de la responsabilidad de los datos que se publican, porque, de hecho, en la ley, y yo precisamente no soy un experto en leyes, creo que es en la 11... En el 11 de 2007 eh, se establece que no se puede, los reutilizadores no pueden atribuirle la responsabilidad de esos datos a la administración que los proporciona. Por tanto, esos datos, el servicio que da, lo da la empresa, no lo está dando la administración. Y por tanto, en el caso de que se utilice esa licencia, pues la responsabilidad de la, es de la empresa. Si la empresa no verifica esos datos complementariamente, pues... Es la empresa, no es la administración. En este caso hay otro tipo de datos que no tiene esa licencia, pero en ese caso... Un solo eh, yo he en el de años, Ningún abogado va a renunciar a intentar implicar a la administración como titular final de los datos. ¿eh? Este es el famoso caso que está pendiente de sentencia de esos dos inmigrantes que conocemos perfectamente que siguiendo el navegador ¿eh? mm. cayeron a un pantano. ¿Mm? Y a esa cartografía tenía un origen, en una cartografía oficial. A ver en qué acaba, eh, a ver en qué acaba esa... a ver en qué acaba esto. Bueno, luego está el famoso dicho, dice, tengas juicios y los ganes, como maldición... <risa> uh, yo creo que ambos tenéis razón, pero que tampoco hay que ni sacralizar ni demonizar uh, la apertura de datos. Eh, yo creo o como mínimo mi intención es más que mm, decir que la carretera sea, siempre sea al mismo trazado es que siempre haya una carretera que vaya de yo que sé si hay una carretera que vaya de Madrid a Barcelona que siempre esté esa carretera si pasa por Zaragoza o pasa por Ceruel pues vale, vale eh, bueno es igual otro ejemplo es igual pero que exista, exista la pero que exista la carretera que si yo soy una empresa que da un servicio de línea de autobús que no me cortes la carretera o que no me la pongas, eh, no sé, eh, con muchos problemas, ¿vale? Eh, también es cierto lo que comentaba él, que la ley, eh, eh, bueno, eh, deja claro la ley 11, si no me acuerdo mal sí. también, porque tampoco soy jurista, pero dice explícitamente esto, que no, que la administración pública no tiene, bueno, si, la, si los datos que se abren no son, o se puede haber algún algo, se puede incurrir en algún problema, se eximen los, los problemas en, en la administración pública. Otro tema es los datos geográficos que mencionabas tú. Ahí sí que hay una ley que obliga que esos datos cartográficos sean eh, buenos y de calidad y, y reales, vaya, no sé cómo decirlo. Eh, ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas tardes. Eh, llevo aquí toda la mañana en la cuarta mesa... Eh, me llama la atención... ...evidentemente que las ponencias han sido... ...muy, muy buenas y, y fructíferas para mí... ...pero yo tengo una gran duda... ...todos mencionáis que no, que no hay datos... ...que no hay datos, que no hay datos... ...es un estilo al compañero, ¿no?, cuando sacó el aeropuerto... ...de Burgo vacío, ¿no?, o sea que resulta que se está montando... ...una infraestructura, que más o menos puedo sacar la conclusión... ...de que los ponentes, la mayoría sois empresarios... ...de esa infraestructura, pero al final no tenéis para llenar el cubo de agua. Esto estáis esperando el grifo, pero ¿quién es el que abre el grifo de los datos? Porque yo llevo aquí ya toda la mañana y todavía nadie se ha puesto ahí a decir por qué no hay datos. Todos los pedí, los pedí en Boarta, cuatro años pidiéndolo... yo el primer año que vengo, vendré dentro de otros cuatro, ya serán ocho y escucharé lo mismo a lo mejor, pero no lo entiendo, no sé si eh, valoro bastante ¿no?, la cualificación de todos los que estáis ahí, pero que, ¿cuál es el problema? ¿Quién es la raíz de los datos? ¿Quién tiene guardado el, el misterio? No, Esa sería la pregunta. Eh, <risa> si quieres ha hablo yo ¿eh? no, no, no tengo problema eh, es cierto que llevamos cuatro años o, o, o incluso más como comentaba antes josé luis que estamos hablando de lo mismo que es cierto que hay que abrir más datos y también es cierto que se han abierto muchos datos pero que se hayan abierto muchos datos no quiere decir que no falten muchos más para abrir ¿vale? Eh, se ha avanzado mucho. Hay muchas más administraciones que han abierto datos, pero aún no hay suficientes como para hacer un gran negocio o un negocio, ya no, ya no digo gran, grande negocio, ¿no? Eh, eso por un lado. Y por otro lado, hay dos como dos grandes eh, fuentes de datos, que son las públicas, evidentemente, pero también las privadas. Por eso valoro la iniciativa, en este caso, del BBBA. O iniciativas como puede ser eh, los trenes franceses que han abierto datos. Y es una... Y es una ...entidad privada o no, no, no sé si es privado o no, la verdad. eh claro que al final la de datos a al beneficio económico. O sea, yo abriré no, lo que a mí me repercute económicamente y no, abriré, y no abriré lo que me pueda gestionar... ...por las gestiones que yo está haciendo. Ahí es donde está la, la base de los datos. O sea, yo y abriré pues, lo que está diciendo la, la Renfe para que la gente vea el billete más fácil... Y me lo compre, o la Coca-Cola, o BBVA, que al final y al cabo lo que quer